Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Eh, quería dar las gracias especialmente a todos los suscriptores que ya son un número importante y pedirles una vez más que, eh, que tengan con nosotros una comunicación abierta. Eh, como les digo, yo a veces no puedo contestar siempre que quiero, al día, pero nunca dejo de contestar a ningún correo. Por tanto, les animo a todos a tener con nosotros una actitud abierta y comunicativa y a utilizar el blog no solo para, para ver los vídeos sino también para que haya una, una gran conexión entre ustedes y nosotros bien empiezo hoy contándoles dos historias dos historias una señora, una mujer relativamente joven, 37 años Está escribiendo una carta. Empieza así. Hola, mi amor. La carta tiene toda ella un tono muy romántico. Muy, muy romántico. Termina la carta, termina de escribir la carta, y ya abre una cajita que tiene encima de una especie de, digamos, de cómoda, la abre y la pone encima en esa cajita hay un montón de cartas así dos días después la misma persona escribe otra carta y esta vez no dice hola mi amor dice amor mío cambia estas palabras la carta tiene de nuevo un tono muy romántico del principio al final termina de escribir la carta, la dobla, la mete en un sobre y la pone en esa caja, en la misma caja que la carta anterior. Habrán observado que las dos cartas son escritas por la misma persona. Esta mujer dirige la primera carta a un hombre, su amor, y este hombre a los dos días de contesta. Pero tanto la... <coughs> La primera carta, como la respuesta, las dos están escritas por ella. Esta es la primera historia. Segunda historia. Un hombre de 45 años ve la televisión, un telediario de una cadena de televisión y un buen día piensa... Que la presentadora de ese telediario, <coughs> los gestos que hace, la mirada que tiene, son gestos y miradas para él, le está hablando a él, está comunicándose con él, se dirige a él, quiere establecer con él una relación amorosa, de, de mujer a hombre, y... A partir de ese día, él quiere ver ese telediario todos los días que puede, prácticamente todos los días, porque a través de ese telediario, esta presentadora tiene con él una comunicación constante. Esta presentadora, como ustedes pueden imaginar, él no la conoce de nada, no la ha visto en la vida, ni ella él tampoco. Ella no sabe que él existe. Él sí sabe que existe porque la está viendo allí en la televisión, pero jamás ha tenido con ella un encuentro físico. nos han visto nunca, ni siquiera de lejos. Piensen un poco en estos dos casos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la, la mujer de 37 años escribe <coughs> dos cartas? <coughs> Una, una la escribe a su amor y otra hace como que ese amor, ese hombre, le conteste a ella, pero ella es la autora de las dos cartas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto en este hombre y en esta mujer? ¿Por qué tienen la necesidad uno y otro de crear un interlocutor con el cual tengan que comunicarse y con el cual tengan que manifestar y recibir una serie de sentimientos que ellos mismos crean. Es decir, crean un objeto de amor, una persona, con la cual establecen una relación en su mente, en sus pensamientos y en sus sentimientos, sin que ese objeto, sin que esa persona, realmente exista, al menos como objeto real de amor. Si se dan cuenta, el proceso que se emplea normalmente para pensar, Aquí está completamente deteriorado. Sin embargo, estas personas lo necesitan, y lo necesitan establecer así. Es un comportamiento delirante. Pero estas personas, hubo un momento en su vida, muy temprano, muy pronto, que tuvieron una conexión real y objetiva con objetos amorosos. Me estoy refiriendo a sus padres, me estoy refiriendo a su familia, y estos objetos amorosos que deberían haber tenido la capacidad de ofrecerle lo que desde la estructura de su ser, de su yo primordial, ellos necesitaban, fue frustrado de una forma Tremenda. Su necesidad de sentirse queridos, su necesidad de sentirse comprendidos, su necesidad de ser abrazados, su necesidad de sentir un amor incondicional, fue insatisfecha. Pero ya en este caso... <coughs> <coughs> En este caso estoy hablando de una relación objetiva y real. Esos padres estaban allí, esa familia estaba allí. Por tanto, ante la imposibilidad de que esa comunicación amorosa se estableciera, estas personas, desde esas necesidades que había en su ser, y al no haber esa conexión con el objeto, que desde ese ser, que desde ese sello primordial, que desde ese núcleo de la personalidad querían establecer, crearon otra realidad, crearon otros objetos, escindieron, separaron la realidad objetiva de la realidad delirante y crearon una realidad. Esa realidad, para ellos, era como real, como para esta mujer, ese hombre, como para este señor que cree que esta mujer está enamorada de él. Mire, añadiré una pequeña cosa. Hoy mismo, hoy mismo, esta mañana, un paciente llama a mi timbre. Es la hora de su sesión. Son las once y cuarto de la mañana. Yo tardo en abrir la puerta, digamos un minuto, no más, quizá menos. La persona sube, cabreada conmigo, porque yo he tardado, pongamos eh, unos segundos, no ha sido mi apertura no ha sido inmediata, no estaba al lado de, del interfono este para darle al botón para que se abriera la puerta de abajo el paciente sube cabreado. ¿Por qué sube cabreado? Porque ese pequeño, pequeñísimo lapsus de tiempo que yo he tardado para abrir la puerta, él ha sentido, sentido, mi ausencia. Él ha pensado que yo le estaba olvidando, que yo estaba en otras cosas, que yo no le tenía en mi pensamiento, que no era importante para mí, que yo podía tener otras cosas mucho más importantes que él, y que por eso tardaba esos segundos. Pero fíjese una cosa, esta, estos pensamientos, estos pensamientos han sustituido a algo que podía ser mucho más realista. Imagínense ustedes que yo estaba en el aseo, imagínense ustedes que yo estaba acabando una llamada de teléfono que me habrían hecho unos segundos antes, y he tardado, pues, eso, unos segundos. Yo creo que no ha llegado ni siquiera un minuto en abrirle la puerta. Esa realidad de mi vida, él no ha podido pensarla. ¿Por qué se ha impuesto esa realidad, ese, esos pensamientos delirantes, a la hora de interpretar esos segundos que yo he tardado en abrir? Pues por lo mismo que este hombre y esta mujer de los que le he hablado tenían estos delirios, porque esta persona ha sufrido terriblemente esa ausencia, esa ausencia del otro, ese estar en el pensamiento del otro, ese ser importante para el otro, ese sentir que el otro, que su deseo y el deseo del otro se fusionaban en un punto, en el punto ese de ofrecerse ese mutuo amor asimétrico por la diferencia de la edad. Estoy hablando de un niño en este caso, pero real. Y el paciente, el paciente justamente por eso, porque eso ha sido brutal en su vida, ha construido una realidad en su mente de las segundas que yo he tardado en abrirle. No ha podido pensar eso que es realista, es decir, este hombre puede estar en el aseo, puede, hay alguna cosa, a veces hay cosas que no nos permiten abrir la puerta al, al momento, es decir, como si estuviéramos ahí esperando la llamada pegados al interfono para abrir, darle al botón y que la puerta de abajo se abra, ¿eh? A lo mejor en una casa puedes tardar, por poco que tardes, ¿qué diría yo? 20 segundos, 30 segundos en abrir, bien. Estos tres casos, lo que nos dicen es que, primero, vamos por fases, en el ser humano hay una necesidad, hay una estructura, hay una organización. Esa organización quiere, desea, necesita estar en contacto con otro, otra cosa de fuera. Si eso no se satisface y eso se frustra de una manera constante y brutal, la persona necesita construir en su mente otra realidad para satisfacer las necesidades que esa persona tiene. A eso le llamamos delirio. Y pueden ser delirios amorosos, pueden ser delirios de grandeza, pueden ser delirios persecutorios, pueden ser delirios de muchas clases. Pero, ojo, porque así como el individuo construye de esta manera el delirio, la sociedad construye, puede construir un pensamiento, un comportamiento delirante de la misma manera. Es decir, una sociedad como sociedad, no como individuos aislados, como sociedad, como sistema, ahora hablaré un poco de esto del cinema, puede realmente sentirse... Las personas en esa sociedad pueden sentirse muy solas, muy abandonadas, muy tristes en el fondo, como esto que, que a veces la muchedumbre solitaria. Muchas personas que van por una calle juntas, pero con una soledad tremenda entre ellas, no se conocen, no hablan entre ellas, no se comunican, no expresan sus sentimientos es decir, no están en el pensamiento, son como objetos ambulantes que van por allí y que realmente eh, no conectan, no pueden conectar con el otro. La persona, como esta mujer, como esta mujer, este hombre y este paciente, construyen entonces en su mente, en su fantasía, en su delirio, construyen realidades. Sus deseos, sus necesidades, que no se anulan, que no se extinguen, que no desaparecen, no, de ninguna manera, todo eso se transforma, se transforma en algo, y con eso se construye algo, y entonces, ¿qué construimos? Una sociedad delirante, ¿por qué? Por esto, primero, por esto que he dicho, porque si el individuo como individuo, pasa esto que les he dicho con este hombre y esta mujer, la sociedad como tal tiene también, Necesidades como sociedad, y esas necesidades, el proceso de construcción del delirio, es muy parecido, es, un, es una construcción social, pero es muy parecido a la construcción individual. Mire, en nuestra sociedad existen muchas disociaciones, muchas excisiones. Pensemos, por ejemplo, en la medicina mire yo <coughs> yo y otras muchas personas yo he tenido en los últimos años algún problema grave de salud en 2004 yo tuve cáncer lo he superado bien pero ese cáncer a mí me llevó un montón de visitas a los médicos al oncólogo al cirujano a, al, de la, al especialista del aparato digestivo etcétera etcétera. he tenido además tres, dos operaciones más todo eso ha hecho que yo tenga que ir a una serie de especialistas eh, en los últimos años bastantes veces ahora bien qué curioso y esto que me pasa a mí le pasa prácticamente a todo el mundo cuando tú vas a un, espe a un médico casi ninguno pero casi es casi, un porcentaje altísimo jamás te pregunta, jamás te pregunta, oiga, ¿esto qué le pasa? A ¿Usted ha tenido algunos problemas de tipo emocional? ¿Su vida ha sido difícil? ¿Cómo ha sido un poco su vida? Dígamelo porque, porque la vida emocional, la vida afectiva, la, las relaciones, la dinámica de las relaciones puede producir problemas graves porque nuestra mente y nuestro cuerpo están completamente unidos ¿o no? pues esto no te lo pregunta nadie mire, hace poco, hace poco es hace un mes fui yo a un oculista, a una oculista esta persona, esta oculista era la primera vez que me veía a mí porque ella estaba me dijeron <coughs> en la clínica que esta persona iba a sustituir a la persona que me veía hasta ahora porque era especialista, esta mujer, era una mujer, en el problema que yo tengo en la vista. Entro a la consulta, era una mujer joven, y le digo, ya lo había hablado varias veces con el oculista anterior, y el oculista anterior me decía, bueno, pero es que, mira Juan, es que si alguien viene aquí, ya viene con el problema, ya lo que tenemos que tratar es el problema físico, porque ya tiene un deterioro, aunque eso haya sido por causas emocionales efectivas. Pues no, no es así, y eso fue lo que le, le decía a ¿eh? él, digo no, digo no, porque ese problema, si no se soluciona, va a, seguir, va a seguir actuando, lo afectivo va a seguir actuando sobre lo físico, y va a seguir teniendo sus efectos. Y esta, esta mujer, ahora paso a hablar de la mujer, eh, esta mujer, me atrevo a decirle, era una mujer joven, me atrevo a decirle, digo, mira, digo, Tú te interesas por los, eh, por le dije que era psicólogo, etcétera, tú te interesas por los problemas afectivos, por la dinámica de la vida de las personas, eh, o solo te interesas por el órgano, por el órgano de la vista, porque muchas veces la medicina no es ni siquiera, eh, eh, digamos, totalizante, no tiene en, cuerpo, en cuenta el cuerpo entero, sino es una medicina de órgano, de órgano, órgano en este caso de la vista y me dice la, la, la oculista me dice bueno, yo tengo un hermano no puedo decir de qué especialidad que me habló una vez de que Freud tiene un artículo eh, eh, no, no, no, perdón, no fue así yo le digo, mira Freud tiene un artículo de 1910 que se titula perturbaciones psicógenas de la visión dice, ah, sí, sí, sí mi hermano, que es también médico, eh, me habló una vez de ese artículo, pero me di cuenta que no le interesaba en absoluto, en absoluto. Esto que ocurre con esta mujer, que era la médico oculista que me atendía a mí, me ha ocurrido prácticamente con todos los médicos que he visitado prácticamente no con todos pero sí con el 98% eh... claro, es muy grave que en las facultades de medicina no se enseñe una verdad inapelable del ser humano y es que no estamos divididos no hay escisión entre nuestra mente y nuestro cuerpo que cuando hablo de mente hablo de los deseos hablo de, por ejemplo, de las necesidades, hablo del odio, del amor, de la historia de la persona, de todo lo que ha sido la historia de las relaciones de esa persona desde que nació hasta ese momento, la cantidad de emociones y de sentimientos que esa persona ha tenido que vivir durante toda su vida y que han podido realmente enfermarle y enfermarle gravemente. Si esto nos enseña en las facultades, hay que ver la terrible escisión, la terrible disociación que hay en la enseñanza entre la mente, la dinámica de la historia de un ser humano y sus órganos. Se habla de los órganos como si fueran, como si fuéramos robots. Bien, esto es, esto es otra cosa. Eh... Estos procesos de disociación, de escisión, no solamente están, están en el individuo, están en la sociedad. Por ejemplo, en el individuo, en el individuo podemos, por ejemplo, vivir sin darnos cuenta de que tenemos algo que se llama inconsciente. La mayoría de la gente desprecia completamente eso que es el inconsciente. Los sueños, que son algo maravilloso, que nos ofrecen un saber maravilloso en una apretada síntesis creada por lo más profundo de nuestra mente, los sueños son la escenificación, es como un guión que escribe nuestra mente profunda para narrarnos, para decirnos lo que a esa mente profunda le preocupa. Y nosotros, en ninguna parte, se nos ha enseñado a interpretar los sueños. Debería ser casi obligatorio que en los colegios a los niños se les enseñara a interpretar sus sueños. Y ahora que he hablado de la enseñanza, otra gran escisión. Yo que trabajé de maestro unos años. Llegan los niños a un colegio. imagínese niño de seis años. El profesor... El maestro es el sujeto que tiene todo el saber y se considera el niño como un recipiente en el que vamos a poner todo ese saber. Fíjese ya la escisión. Profesor por una parte, alumno por otro, continente, continente, el niño el continente y el contenido que es el que el profesor que va a entrar en ese continente. Y así empieza el curso, con un montón de libros para que ese niño, en su continente, que es su mente, eh, se llene, ese continente se llene con ese contenido. Pero, ¿pero ¿qué locura es esta? ¿Eso es la enseñanza? La enseñanza tiene que acabar de ser eso. ¿Por qué? Porque hay una profunda extensión. Lo que debería hacer ese profesor, ese maestro, es decir, tengo aquí delante de mí, treinta niños, 20 niños, los que sean, <coughs> y lo primero que tengo que hacer es tener un buen conocimiento de psicología infantil, y no solamente de psicología infantil, sino de psicología infantil grupal, y voy a conocer a estos niños lo primero, el, mi, el primer deber que yo tengo es conocer a estos niños, y que ellos me conozcan a mí, es crear entre ellos una dinámica educativa, creativa, de formación, de conocimiento, de quién son ellos, de qué es una relación, de cómo se relacionan las personas, de cómo tenemos que ser, cómo tiene que, que funcionar nuestra mente, para que eso sea así. Pero no, tenemos la obsesión, y esto es porque vivimos en una sociedad que valora eso, sobre todo, tenemos la sesión, como he dicho, de poner en ese contenido un montón, en ese continente, un, un contenido que es el que tiene el profesor y todos esos libros que los niños llevan en su cartera, o en su mochila, ¿no? Pero, eh, ese interés, claro, algunos profesores me dirán, pero entonces, ¿qué hacemos con los contenidos? Bueno, claro es que una, una, una renovación profunda de las cosas eh, hay que hay que hacerla de alguna manera muchos de los contenidos, de esos contenidos que se le dan a los niños son inútiles, absolutamente inútiles y lo digo porque yo he estado ahí son completamente inútiles lo que hay que darle es esos conocimientos que les ayudan a construirse como seres humanos y como personas y a poder conocerse y a vivir en una sociedad y eso no está reñido con que conozcan las matemáticas o el lenguaje pero no de la forma que se, cono no la forma que se conoce por ejemplo por ejemplo eh, eh, suele decirse por ejemplo eh, gramática ¿qué es el nombre? ¿qué es un sustantivo? ¿qué es un verbo? ¿qué es un adverbio? <coughs> y los niños lo aprenden pero eso mismos niños no saben redactar, no saben redactar, lo primero, una de las cosas que yo hacía cuando era maestro, es enseñar a los niños a redactar, a hacer un guión, a construir una frase, a construir un relato, leíamos libros de diversos autores, en grupo, individualmente, yo, lo primero que decía a los niños, aquí todo el mundo tiene que traer un diccionario, cada uno su diccionario. No se puede leer y pasar una palabra que uno no entienda sin mirar en el diccionario. Este es otro caso de disociación. La sociedad es un sistema. Un sistema que es. Mire, aquí he apuntado una definición de un diccionario. Eh, un diccionario. Dice, es un conjunto de elementos conectados entre sí, que se conectan para un determinado fin, con un determinado objetivo. Por ejemplo, el sistema de regadío, el sistema nervioso, el sistema político, el sistema económico. Hay montones de cosas a, la que le, a las que le llamamos sistema. Y la definición de sistema es esta. Entonces, en un sistema, en un sistema... Hay dos propiedades, fundamentalmente, las propiedades resultantes y las propiedades emergentes. Esto lo tomé de Mario Bunge, este filósofo de la ciencia argentino, afincado en Canadá, que en algunas cosas tiene un pensamiento que a mi juicio es muy bueno. En otros no coincido con su pensamiento, pero en algunas cosas me parece un hombre de un gran talento. Bien. Las, las propiedades resultantes son aquellas que cada elemento del sistema lleva al sistema pero cuando el sistema ya está constituido como tal aparecen las propiedades emergentes en una sociedad somos un montón de individuos y un montón de, <coughs> de elementos físicos, psíquicos, técnicos, científicos naturales que se aportan a ese sistema. Cuando todo eso se junta, se une, ya no es una cosa la que está fundando. Son de toda la de la unión de todas esas cosas cuya finalidad es la posibilidad, el poder vivir en sociedad, ¿eh? entonces aparecen un montón de propiedades emergentes el ser humano es un ser emergente no solo resultante, ¿por qué? porque cuando el ser humano cuando a partir de la evolución de la evolución el ser humano llega un momento en que aparece la inteligencia, la capacidad de pensar cuando el cerebro tiene la suficiente complejidad para producir, para crear en relación con el medio, el pensamiento, en ese mismo momento aparecen cualidades, propiedades completamente nuevas, emergentes, que antes no existían. que antes no existían. Para poder decir algo y para poder realmente hacer una labor adecuada en la sociedad, con la sociedad, tenemos que tener en cuenta que la sociedad es esto que digo, es un sistema. Es un sistema donde, donde están esas propiedades resultantes, pero que luego están las emergentes. Eh, estos vídeos, porque quiero hacer este vídeo y, y otro vídeo más sobre este tema, más una mesa redonda, que, si, que eh, he hablado ya con dos personas, que ustedes conocen a las dos, pero que creo que eh, ya me han dicho que van a participar en esa mesa redonda sobre sobre este, el tema de la sociedad, eh, bueno, eh, eh, este este video, en este vídeo de ahora les estoy dando ya una serie de ideas que continuaré en el siguiente y luego tendremos la mesa redonda. Pero, eh, lo que quiero hablarles es de lo siguiente, es decir, es, eh, ¿cuáles serían los criterios que deberíamos tener para decir si una sociedad es una sociedad sana, enferma, delirante, neurótica, borderline, narcisista, etcétera, etcétera. Lo mismo que hemos creado criterios para definir, para distinguir las patologías, la neurosis de la psicosis, el, el, el, por ejemplo las estructuras narcisistas, eh, por ejemplo las estructuras persicóticas, por ejemplo en las estructuras eh, neuróticas lo mismo que hemos definido y hemos creado eh, eh, un sistema de teórico de clasificación que debe ser flexible que no debe ser rígido que debe estar siempre cuestionando eso como toda afirmación teórica ¿eh? lo mismo que hemos creado eso tenemos que pensar qué criterios tenemos que tener para decir, para diagnosticar y para hacer un pronóstico de una determinada sociedad <coughs> perdón por la tos, pero estoy muy, muy aquetarrado. ¿Eh? Pero, claro, ¿en qué sociedad vivimos? En los países de Occidente vivimos en una sociedad que desde el siglo XIX, y ya hablaré de esto en el próximo vídeo, perdón, voy a beber un poco de agua. del siglo XIX es una sociedad capitalista y la palabra capitalista tiene pleno sentido no es que hablar del capitalismo es algo así, decir eh, algunos cuando hablen de escarpito dicen, se quedan así como con la boca abierta como diciendo, pero qué está diciendo este señor este señor es un antisistema es un revolucionario no, simplemente estoy haciendo un análisis de las cosas del individuo de la sociedad, de lo que es sano y de lo que es insano. Y mire, los profesionales de la salud, yo estoy harto, si quieren ustedes, empleo esa palabra, de ver que no hay demasiados profesionales de la salud mental que al mismo tiempo que se dedican a la clínica individual o grupal, grupal quiero decir pequeño grupo, hagan estudios y se mojen, y se mojen, es decir, participen y se metan en esos problemas, en los problemas realmente sociales, en la psicología social, en el diagnóstico social, en el diagnóstico del sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista. Y tenemos que analizar este sistema, los profesionales de la salud, para de, desde nuestra profesión y desde nuestros conocimientos decir claramente si estamos en una sociedad loca o no estamos en una sociedad loca si nos pasa como a esa mujer y a ese hombre ¿eh? que porque la sociedad no satisface eh, no satisface nuestras necesidades pues entonces construimos un mundo delirante para satisfacerlas a través del delirio y a través de nuestra fantasía y a través de nuestras imaginaciones y a través de un mundo absolutamente delirante en el próximo vídeo les demostraré les demostraré esto que estoy diciendo <coughs> Freud ya se preocupó por esto en el malestar en la cultura Freud ya hace un análisis de esa insatisfacción libidinal que puede, que puede hacer estallar muchas veces este mundo por los aires ¿por qué? porque todas las guerras, las guerras las situaciones difíciles, las situaciones de lucha, las situaciones de falta de fraternidad, etcétera, surgen porque esas necesidades no están satisfechas. Y porque hay unos, unos cuantos individuos que se apoderan del poder, que se apoderan del dinero, que se apoderan de la naturaleza, que se apoderan de todo y llevan al resto a la miseria. Y esa miseria muchas veces como pasó no hace mucho en los países árabes, que hubo un levantamiento general, pues llevan a que la gente se subleve. Y eso fue así al inicio del capitalismo. O sea que tenemos que caer en la cuenta de que estamos viviendo a nivel individual, a nivel social en una disociación, en una escisión terrible. No solamente la sociedad funciona mal porque hay una serie de individuos muy ricos, muy poderosos que se quedan con todo lo que pueden. No, también funciona mal porque muchas veces funcionar bien requiere esfuerzo. Requiere convertirse en un ser responsable. Un ser responsable es aquel que responde que tiene respuestas para su vida y para la sociedad. No es aquel que se desentiende. Esta es otra gran disociación de los seres humanos. Bueno, decimos, bueno, hay muchos que dicen, no, yo de política, yo, yo soy político, yo la política no me importa para nada. Es verdad que a veces lo dicen porque muchas veces los políticos son tan, tan malos que la gente se harta, que la gente se cansa, que la gente ya no quiere ni verles, ni oírles, ni saber nada de ellos. Pero también es verdad que mucha gente de esta dice eso porque en realidad no quiere hacerse responsable de nada bueno, vivir la vida eh, así como si este mundo no tuviera nada que ver con nosotros si, si, como si nosotros no tuviéramos que dar una respuesta a los problemas que tiene este mundo entonces, hoy he querido llamarle la atención sobre los procesos disociativos de decisión que se dan en los individuos los casos que le he puesto, de delirio, de delirio psicótico, la disociación que puede haber nosotros como personas, como individuos, la disociación que puede haber, por ejemplo, en la enseñanza, la disociación que puede haber, por ejemplo, en la vida económica, en el sistema en el que vivimos, que hay una disociación terrible. Me propongo, ante ustedes y con ustedes, realizar una reflexión sobre esto, en el próximo vídeo hablaré, hablaré de cuáles son los criterios que tenemos que tener para diagnosticar una sociedad. Y aplicaré esos criterios a la sociedad en la que vivimos. No la voy a aplicar a la de hace 10 siglos, la voy a aplicar a esta sociedad. Porque esta sociedad a nosotros nos corresponde transformarla, cambiarla y convertirla en una sociedad diferente. Mire... Hago una pequeña alusión al señor Trump, vamos a ver. Que millones de personas hayan elegido como presidente del país, de la potencia más poderosa del mundo, al señor Trump, es no preocupante, es mucho más que preocupante, es terrible. ¿Qué ha pasado en ese sistema en ese sistema, para que esas personas, millones de personas que han votado a este señor, <coughs> lo voten a él. ¿Cómo se han construido esas mentes individualmente y en sociedad para que lleguen <coughs> a pensar este es nuestro candidato? ¿Qué enfermas, qué enfermas están esas mentes. Pero ellos, en su sociedad, se ven normales. Como son tantos, como son millones, como está el, el criterio cuantitativo. ¿eh? Si todos levantamos la mano así, y la levantamos millones de personas, levantar la mano así es normal. Si vamos andando con la cabeza para abajo y los pies para arriba, si mañana empezamos todos a andar así, todos a andar así, pues sería normal, dirían, bueno, es que ahora eso normal, ahora el que ande con los pies para abajo y la cabeza para arriba, es está loco, ahora los que son normales son los que andan con la cabeza para abajo, porque andamos millones así. Bueno, quiero, acabo ya, quiero llevar a su mente la inquietud, la preocupación por este mundo, por tener criterios sobre la vida, sobre nuestra vida, y sobre la vida social formemos criterios a través de los cuales podamos evaluar y corregir y transformar y cambiar la sociedad y a nosotros mismos criterios buenos criterios adecuados porque si no, fíjese lo que pasa con estos casos que les he puesto al principio cuando no se da la conexión adecuada entre las cosas, entre las personas ¿qué es lo que pasa? que se construye un pensamiento y un comportamiento delirante. ¿Vivimos en una sociedad delirante? En el próximo vídeo hablaré de esto y les daré a ustedes razones para que ustedes puedan pensar. Porque no olviden una cosa, yo no quiero hacer discípulos. No. Este blog no tiene la finalidad de hacer discípulos, este blog tiene la finalidad de darle elementos para que ustedes piensen por ustedes mismos, para formar su personalidad y sus sentimientos. Yo no quiero formar ninguna escuela, ni ningún movimiento, ni ninguna asociación. No. Quiero solo una cosa, convertirles a ustedes en seres que sean capaces de pensar para cambiarse ustedes y para cambiar este mundo. Esa es mi intención. No hay ninguna otra intención. Bueno, pues gracias. El próximo vídeo creo que puede estar listo para dentro de dos tres semanas, como mucho. Luego tendremos una mesa redonda en la que participará este señor José Vicente, este señor filósofo que ha participado, más otro señor, Eduardo, que psicoanalista, que participó en un vídeo sobre psicosomática. Ellos me han prometido que van a estar en esa mesa redonda y hablaremos de todo esto. Haremos un repaso, una mesa redonda de un repaso a todo esto que yo les estoy diciendo eh, en este vídeo y en el próximo. Muchas gracias y hasta el próximo día.